Uh, hola oh, Wow, wow, chicas, yo les explico Es que, um, uh, también soy princesa ¿Qué dijiste? Sí, la princesa Penélope Streets De los, Fun um, Streets de Sugar Rush Deben conocer, no sería muy vergonzoso para ustedes si no, ¿verdad?